¿Escuchan esos ruidos? Bueno, no sé si se alcancen a escuchar, pero todos los días a las 7 de la noche, eh, gente de, de Bornaby sale a gritar y a hacer ruido en honor a los doctores y a todo el sector médico que está ahorita en, pues, en proceso de combate del coronavirus. <música> Es padre que de alguna manera la gente empiece a motivar a los doctores, a todo el sector salud, en vez de que esté conspirando contra las personas que hacen un tan noble trabajo. Sí, es, está muy padre. Los primeros días decía, ¿qué está pasando? Porque aquí normalmente todo es muy tranquilo, muy silencioso, pero eh, conforme pasaron más días, nos enteramos que era todos los días a las 7 de la noche, Sale gente de sus casas o a sus balcones o desde adentro de su casa y hacen el ruido para, pues para que los escuchen los doctores ¿no? o todo el personal de salud. Este video es súper rápido solamente para comentarles que el día 14 de mayo la Embajada de Canadá que está ubicada en la Ciudad de México como cada año hace una expo EduCanada. En esta ocasión, debido a la situación sobre el coronavirus, pues va a ser online y esta es completamente gratuita. Ustedes no tienen que pagar nada y aunque fuera físicamente tampoco deben pagar nada. Creemos que es una buena oportunidad para que muchos de ustedes que planean venir a estudiar a Canadá o que tienen algún otro proyecto, eh, académico pues se acerquen a estas instituciones que mejor que tener la información directamente de la universidad o el college o del instituto al que a ustedes les gustaría venir a estudiar esta es una de las claves que ustedes pueden utilizar para poder tener interacción con las escuelas es en los lugares en donde nosotros estuvimos yendo fuimos a diferentes EduCanada y pues la verdad una de las desventajas es que muchas veces no puedes asistir personalmente, no puedes asistir físicamente y es aquí cuando surge la primera EduCanada en línea desconocemos cómo vaya a ser la dinámica, pero sin duda alguna es algo que puedes utilizar para conocer las universidades de manera directa. Así es, entonces, además de que puedes tener contacto directo con las universidades, escuelas de diferentes niveles, porque van a estar desde secundaria, preparatoria y universidad y como carreras técnicas, también están las personas que trabajan en la embajada, y ellos son quienes te pueden asesorar a través de pláticas, no sé cómo vaya a funcionar en esta ocasión, pero en anteriores ocasiones eh, no solamente tienes contacto con las escuelas, sino también tienes contacto con la gente que trabaja para el gobierno de Canadá y las cuales pueden solventar tus dudas acerca de cómo puedes aplicar, qué es mejor, si en línea o en papel, qué pruebas económicas puedes meter en tu aplicación, todo, todo lo que tiene que ver con tu aplicación escolar o Express Entry que le compete a la Embajada de Canadá, ellos te pueden ahí asesorar. En esta ocasión no sé cómo va a ser porque es la primera vez que sabemos que se hace en línea. Nosotros te recomendamos que lo consideres, es completamente gratuito. Les vamos a dejar el link en la parte de abajo, en la descripción del video. Ahí solamente le puchas y te puedes inscribir. Conozcan la, el link y ya para que puedan tener más información acerca de EduCanada. Les recomendamos mucho puedan asistir a la EduCanada, porque de esta manera fue que nosotros encontramos a Thompson Rivers University. Sabemos de otras universidades y creo que esta es una buena oportunidad. Bye. Bye.